¿Verdad? El, el texto. Gracias. Bien, bien, cómo no. Gracias por los mensajes de WhatsApp. Muy bien, señores, ese es el momento de recibir a nuestro invitado del día. Está con nosotros el profesor Juan Tavares, el chino. El chino Tavares. Con él, dirigente del partido Alianza País. Y con él vamos a conversar acerca de una anunciada eh, reforma fiscal y la posición de Alianza País con relación a eso eh, Que realmente creo que no hay Una información oficial Pero sí hay rumores muy Serios digamos De que hay una propuesta Sí, de sí, sí, el, el ministro Administrativo de la presidencia dijo que es Impostergable, es okay. decir que eso viene Zumbando Exacto. para el año 2022 Seguro, ok, perfecto Bueno, adelante eh, Profesor Juan Tavares Chino, ¿cómo está? <risa> ¿Cómo te sientes? Bien, bien, buenos días ...estimados amigos... Eh, ...por darme la oportunidad de nosotros... ...dejar saber... ...a la colectividad franco-macorizana... ...cuál es la visión... ...y la posición que venimos trabajando... ...en Alianza País... ...para hacer una propuesta... ...de lo que tiene que ser el pacto... ...o reforma fiscal... ...que se aborde en la República Dominicana. O sea, ¿Usted es parte de que debe de hacerse? Sí, yo creo que sí... ...que es... ...necesario... Mm que en la República Dominicana haya un espacio para discutir la fiscalidad, entendido como conjunto de normas, procedimientos, ¿verdad?, para eh, desde la hacienda pública generar los recursos que es necesario que se generen para que el progreso y, la, y el bienestar que se supone debe la política... Ah. De quienes administran el Estado General, pues se genere. Ahora bien, nosotros tenemos una propuesta y tenemos ya alrededor de tres meses que nos ejercitamos en la articulación de ella eh, sustentada en seis principios: que es la transparencia vinculada con la fiscalidad, uh -huh. la equidad, la progresividad, el déficit cero los préstamos, eh, el endeudamiento productivo y también nosotros entendemos que un componente que tiene que estar orientando cualquier reforma o pacto fiscal tiene que estar relacionado con la austeridad de lo que están administrando justamente esa fiscalidad o la política tributaria o impositiva en el marco de lo que es la economía de la República Dominicana. Cuando sí, bueno. nosotros hablamos una de cosa. transparencia, a lo que nos oponemos y lo dejamos saber con precisión y claridad, es que haya una actitud de discrecionalidad en lo que administran la política tributaria en la República Dominicana. Es decir, que no haya espacio para que los que están en esta posición o en la otra, vinculada con la administración de la política fiscal, al margen de lo que la ley establece, hagan para que de alguna manera se trastorne lo que es el procedimiento establecido por la ley. ¿Pero a dónde tú te refieres? Porque ahí en esa parte... Bueno, un caso, la ley de hidrocarburos. No, no, porque ahí no tiene que ver. Me refiero, eh, porque cuando hablas de fiscalidad, me tú me transportas a DGI. No, no, no. Ah. Cuando yo ah, hablo de fiscalidad, conceptualmente hablando, exactamente. Fiscalidad, conceptualmente hablando, se refiere al conjunto de normas jurídicas, procedimentales, propiamente administrativas, de la que se vale un Estado o una sociedad para recaudar eso es fiscalidad claro, no pero, pero espérate, espérate, espérate, espérate espérate Bien. claro pero espérate, espérate espérate espérate la fiscalidad cuando hablamos de términos fiscales y la ley monetaria en la ley de la 92 sobre derecho fiscal la institución que tiene que ver con el derecho fiscal es DGI, exclusivamente no no pero ahora no te la, refieres la B, entonces la B, la B, a, la, a los pagos o tasas que se que se generan mediante las distintas instituciones que deben dar reporte al Estado Dominicano y quien hace la distribución de esos recursos es tesorería nacional a través de los planes de presupuesto aprobado. Escúcheme, oye. óyeme. óyeme. No, no, es que me confundí. No, no, no me te, quería... no te puedes confundir porque los conceptos están okay. en teoría del conocimiento para recoger las características que presentan los fenómenos y que presenta la operatividad jurídico-política, en este caso, de un Estado. Entonces, cuando se habla de fiscalidad, se refiere a todas las normas, no a una ley en particular. Okay. Entonces, la Junta Monetaria es un componente fundamental en una sociedad a la hora de administrar todo lo que tiene que ver con el problema de la fiscalidad y el régimen tributario. Ahora, ¿qué es lo que sucede, estimados televidentes? Que... El sistema neoliberal que la historia se ha encargado de mostrar de manera precisa y clara que es inicuo, porque anima la inequidad social, porque en su dinámica de funcionamiento y de marcha propicia el enriquecimiento de cada vez menos sectores, mientras hace más pobres, a la mayoría de la población, e incluso el modelo neoliberal, contrario a lo que se ha dicho, impide la movilidad social. Sí, eh, su evaluación entonces con relación a la, a la política económica de, de la República Dominicana del gobierno actual, ¿cuál es su evaluación? No, no, el go, eh, yo debo decir lo siguiente aquí, sí. y lo digo con toda la propiedad del mundo. Uh -huh. El gobierno de Luis Abinader, y el gobierno del PRM, mientras no definan apartarse y cómo apartarse de la orientación del modelo neoliberal, no van a poder introducir los cambios que ellos tanto han pregonado en la República Dominicana, incluyendo naturalmente el vinculado con un componente fundamental que el partido Alianza País plantea, que tiene que asumir Cualquier pacto o reforma fiscal que es la progresividad del sistema. O sea, un modelo económico que graba igual o que le cobra igual a los agentes tributarios, entiéndase, las personas de un lado o las empresas del otro, entonces no puede garantizar una cuestión básica de toda política fiscal es decir, que, que es la justicia fiscal Entonces, usted cree que a los ricos hay que cobrarle más y a los pero, pobres menos Pero evidentemente porque incluso cuando nació la llamada fiscalidad o el tributo el hombre le tributaba a los dioses era sí, para sí, qué exacto. para buscar que mediante la ofrenda o ese tributo el dios le deparara lo que el sujeto buscaba que le deparara y eso se fue complejizando a medida que la historia fue incorporando nuevas formas de organización social. Se fue monetizando. Exactamente. Eh. No comple o sea, complejizando o sea, y monetizando. Claro, en la economía, <risa> tú sabes, que cuando empezaron a monetizarse se fueron complejizando. Sí. Porque el dinero, por más que tú veas, Pero no representa... representa. Eso lo entendió, ah. cuando tú hablas del neoliberalismo, eso lo entendió los, los estados incluso más eh, totalitario Tú hablas de China y hoy es una economía más fuerte que cualquiera de las economías eh, neoliberales. Sí, no, porque ya esa es otra discusión. El problema del concepto de totalitarismo. Bueno, pero pues porque, y, y hay, ejemplo, incluso está usando las la mismas herramientas de proyección de nuevos ricos cuando hace unos meses atrás proyectó que China... Habían ya tantos nuevos ricos. Lo, lo más importante de China, porque no es la misma discusión, tú no puedes abordar, uh -huh. tú ves, desde el punto de vista de, la, de las ciencias sociales y de la historia, la realidad del Estado chino o el conjunto de elementos vinculados con eh, la dinámica no, es la, para, es la, para el enfocar. mundo capitalista. ¿Sabes por qué? Por una razón fundamental. Aun cuando en la economía china por el aporte o por aquella teoría de Deng Xiaoping, contrariando lo que fue la visión de Mao Zedong, de que debían coexistir en, el, en la realidad china los dos modelos, ya China hoy representa una superación del neoliberalismo por el hecho de que aun cuando hay muchos ricos, es verdad, y eso estaba preconcebido porque los chinos planifican y planifican bien, no es lo mismo lo que está ocurriendo con el neoliberalismo en el sistema capitalista tradicional. Eh, Francisco, yo quiero sustraerme un poco de, de, de, de, del tema fiscal, sí. eh, pero no deja de tener relación con la inversión que, se, que hizo la República Dominicana con el año escolar de unos mm. 50 mil millones de pesos. ¿Entiende usted que fue bien planificado que fueron bien invertidos estos eh, millones de pesos? Bueno, bueno, eh, tú sabes que en materia económica una inversión se cataloga de buena cuando genera el nivel de retorno uh -huh. que está de alguna manera relacionada con la inversión que tú has hecho Correcto. donde naturalmente hay un elemento que se llama riesgo que el capitalista siempre lo corre sí. ahora, en estos regímenes donde eh, uh -huh. la fortaleza institucional del Estado relacionado con el nivel o la capacidad que tienen los que administran ese Estado de garantizar que la ley rija. Entonces, como hay debilidad institucional, entonces hay muchas oportunidades para que el que invierte mediante trampas y mañas termine obteniendo niveles de ganancia muy superior a lo que se proyecta o a lo que está de alguna manera permitido, porque desde el soborno, esa gente es favorecida por la política fiscal para que acumulen más que lo que tienen que acumular, porque esa gente es al final la que financia la permanencia de ciertas claques políticas en el Estado. Esas son cosas que no se discuten al nivel de lo que es la política propiamente fiscal, pero entran en el juego. Por eso es que Alianza País desde la propuesta que tiene elaborada y que en su momento la va a socializar con toda la República Dominicana, plantea que un componente fundamental para que la fiscalidad, para que la recaudación, sea un instrumento que facilite la justicia fiscal, es que se garantice que el Estado no facilite exenciones impositivas que se traduzcan en un gasto tributario elevado, que vaya en detrimento de la cantidad de recursos que percibe el Estado para hacer el gasto social correspondiente. Mira, todo cuanto se pueda gastar en educación está bien gastado, aun cuando la tasa de retorno represente más tiempo para verse o para percibirse de manera concreta. Ahora... Sí, están los resultados reales. Bueno, está eh, bien, pero que los resultados en educación, o sea, trabajar el pensamiento, trabajar el progreso espiritual de un ser humano, no es lo mismo como hacer un zapato en un taller. No, claro que no. no es lo, exactamente, entonces... No, hay me una, ref, yo me estoy refiriendo a este año. Sí, no me a este a, año, todo lo que al, pueda... Al oye, que viene, ni al, ni ¿qué al es lo pasado? que tiene que garantizar el Estado y el sistema tributario, y lo que lo administran, que lo que se invierta esté rodeado de la transparencia de la que habla Alianza País, que tiene que rodearse todo lo que es la política fiscal, para que no haya oportunidad, para que gente que se ha dejado malorientar por los contravalores y es ambiciosa de medida, o ha llegado a, desde la concupiscencia a pensar, y la lujuria, que va a los cargos a hacerse rico. Sí, hay de eso. Porque la, Miren, el tipo de Puerto Plata, ¿Se acuerdan el querido? Sí, el querido. Ajá, ¿qué le dijo el querido a la dirigencia peledeísta cuando le sacaron que él tenía una querida, dos mujeres? A una segunda mujeres, base. A una segunda base. Mm, segunda que base cuidado es con base. eso, porque todos en el país saben ...que la mayoría, el 90% de los funcionarios del gobierno... ...tenían esa segunda base. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y se resaltó en, el, en la figura Ajá. del presidente Entonces, de la República... Pa ...pareciera Perino. que no tiene relación el tema de, de la lujuria y la concupiscencia... ...con la tendencia que se ha presentado en muchos servidores del Estado... ...de acumular y robar desde la mala maña y el fraude... ...porque es gente que cree que ellos se distinguen y son grandes... Cuando gastan mucho, cuando compran buenas telas, cuando tienen grandes vehículos, cuando tienen dos casas y tres, y cuando tienen dos y tres queridas también. Ese es el complemento. Entonces, cuando aquí, en la República Dominicana... A escuchaste a Girón anoche. ¿A, a cuál Girón? A que está declarando que... Bueno, pero... Le hice el depósito a varias mujeres Pero, pero de, vengan de, acá, de señores. ¿Ustedes creen que esto que yo estoy diciendo no tiene relación? Tiene relación. Porque yo le... Ahorita yo, el, el compañero aquí... Él decía que es evidente que un coronel o un general, ganándose 200 mil pesos, un general, pongan, 250 mil, no puede tener una finca de 10 millones de pesos. Rubén Darío Paulino Sen no puede tener 200 estaciones, no puede tener 100 estaciones de expendio de gas en el país con lo que se ganaba. Y, no me, y que no me diga a mí que el presidente de la república no tiene conocimiento de cómo, de manera acelerada, se enriquece un militar claro. o un general. Claro. Entonces, es que está podrida la sociedad. ¿Pero por qué está podrida? Porque lo que la administran o administran el Estado, no aplican la ley, no persiguen lo ilícito, no condenan ejemplarmente al ladrón. Entonces, en un Estado y en una sociedad... Donde se premia lo mal hecho y se castiga lo bueno. Entonces, ¿qué podemos esperar? Entonces, para Alianza País, que es el partido probablemente que más ha aportado a la lucha contra la corrupción en el país. E incluso Marcha Verde nació como movimiento social de la mano de las consignas que políticamente enarboló Alianza País. Es más... Cuando nosotros en el año 2013, desde la denuncia querella y la triangulación aquella de cómo Leonel construyó a Funglode. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo así? Bueno, nosotros hicimos una, presentamos una denuncia querella en el año 2013, siendo Radamés Jiménez, Procurador General de la República, y Jenny Berenice, Fiscal de Distrito. ¿Y qué concluyeron ellos? Que esa denuncia querella presentada por Guillermo Moreno y Alianza País no tenía mérito. Ah. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que Víctor Díaz Rúa, Félix Bautista y Leonel que no se menciona porque está en un acuerdo con el PRM. el diablo! Eh, no, pero es la historia de la Ay, corrupción de los últimos 20 años en ¿Está, la República ¿Está Dominicana. El Entonces, escúchame, ¿por qué? Oyendo. No, no, que estoy oyendo no. No, no, yo estoy. O sea, no, aquí hay gente que... es decir, que tú vas a. que hay una tranquilidad en favor de Lionel porque Luis Abinader está implicado en un acuerdo de, de, de tras gobierno. Tú eres político y manejas el concepto y lo has escuchado mucho en la República Dominicana que se llama Pacto de Impunidad. ¡Ay, Dios mío! Pero Leonel no gobernaba desde 2012. No, no, pero no es que gobernaba. El que está impune es Danilo que acaba de hay gobernar. Una hay una ciencia que se llama la historia. Sí. Y la historia es la que se encarga de ponerle la ropa que se merece cada actor político... O cada sujeto Ay. en cada una de las situaciones. Y ustedes desconoce de que a Leonel se trajo me... a Quirino entonces, y todo a ti. por Danilo Medina entonces, y eso que pasó entonces ahí. Yo te voy a preguntar a ti ahora. Sí. Vamos a ver. Yo te voy a preguntar a, Pregúntame. a ti Pregúntame. Vamos a ver. El entrevistado sí. va no, a entrevistar yo, no, al sí, entrevistador. Tengo, pregúntale, sí, no, pregúntale. tengo que preguntártelo porque el entrevistado y quien entrevista cumplen con una misión fundamental desde la comunicación. Ay. Que es la de esclarecer al ciudadano. Ay, depende, porque. No, no, no, depende. Claro, no. Es así, es hay un... Aquí hay. No, tú has es el función, ABC, tú eres que ha planteado un hecho. Ahora, no. yo, tú eres que o sea, debes aclarar, yo, estoy, yo no. Yo estoy planteando el hecho porque la corrupción. Vamos a ver. La corrupción Esperamos. y la falta de castigo a ella es lo que ha hecho que el pueblo dominicano desconfíe de que pagando más impuestos pueda hacer el aporte correspondiente para sanear la contabilidad pública. Ay Dios. No, eso ¿Por no qué? Tiene... Sí, señor. La falta de confianza no, no, de la gente de a pie con... de pagar impuestos es porque no tiene confianza en que lo que administran ese dinero que él paga y que él tributa, utilice ese recurso para ir en auxilio de ellos vale. y para hacerle la vida más decente allí donde ellos viven. Ese es el problema de fondo de la fiscalidad y de toda acción para eh, ...definir reformas y pactos fiscales. Lo que pasa es que aquí hay gente que obra en beneficio de determinados sectores. Y entonces yo estoy como educador y como político Chino. para contravenir todo Chino. eso. Finalmente, Chino, Francis, Chino. yo quiero decir esto. Ajá. Cuando Leonel Fernández le explique a la República Dominicana... ...de dónde extrajo, de dónde sacó los 300 millones que pudo haber costado la construcción de Funglode, entonces deja de ser un reo de la justicia dominicana. Eh, no Chiro, lo es todavía, porque Chiro, Chiro. tú no lo has... In... Porque no ha habido le... voluntad política para investigar. No, no, no, porque sí, señor. no ha habido mérito. No, no, mérito eso, no. No, no, el ministerio... Escúchame, no, no, nosotros lo presentamos. ¿A quién? Nosotros dijimos aquí. Pero no lo han presentado en el país. Eh, sí, lo pre yeah. ah, presentamos claro que de... Que de ah, no, decirle, no. no, no, la querella. No, no, no, buscarle, Pero no, no. No. Oye, eh, ven, ven acá, ven acá. nos hemos desviado de la entrevista. Claro, porque él lo ha llevado. Nos hemos desviado de la entrevista. Bien, tú te hablabas principio de la entrevista que el planteamiento que hace Alianza País estaba sustentado sobre <risa> en seis principios. seis principios, sí, transparencia, Está, okay. transparencia, ya más o menos hablar exactamente este <risa> equidad, fiscalidad, equidad, eh, progresividad, Ay, austeridad. Y ¿Cómo austeridad. tú definirías la progresividad que ustedes plantean? Ah, bueno, la problema. progresividad es un componente fundamental en materia tributaria para Ay, garantizar diablo. la justicia fiscal. ¿Qué significa esto? Que un sistema tributario o un sistema recaudador, no puede darle privilegios a unos en perjuicio de otros. Entonces, la progresividad en materia fiscal, estimado televidente, está relacionada de que una persona que gana 60 mil pesos, no puede pagar lo mismo que, gana, que paga uno que gane 300 mil. Claro. Una empresa que genera, una mipyme que genera un millón de ganancias no puede pagar lo mismo que genera una empresa que se gana 10. Tú no estás de Entonces, acuerdo. La progresividad está relacionada con la justicia fiscal. Mira, en un pacto sí. o en una reforma sí. fiscal. Entonces, Alianza País es partidaria sí. de eso. Aquí me, yo me enteré de una empresa local que le ha hecho una solicitud a la alcaldía para dejar de pagar cien, 165 mil pesos para ello hacer algo que corresponde como arbitrio. No quieren pagar los 165%. No, no, mil. pero es por es eso. Que hay mismo. un. Hay, es de todos los estamentos. Por eso privado, mismo, público, Por todo eso mundo. mismo es que Alianza País, como partido, plantea la reforma fiscal sobre la base de lo que lo estamos diciendo. ¿Para qué? Para evitar, primero, la evasión, que es un ilícito. Tú como abogado lo sabes, la evasión. Claro. En los dos. Y vertientes. además, eh, una reforma fiscal tiene que estar estructurada y configurada de tal manera que la ilusión, que es el aprovechamiento del que está llamado a pagar el impuesto, de la debilidad de la ley. Explica, mira, la ilusión no es conocida muy fácil bueno, por los está actores bien, pero, por, fiscales. Por eso le estoy hablando pero aquí. Fíjate, eh, por eso ilusión, lo estoy planteando aquí. La ilusión trata de la creación de una empresa suplidora de otra empresa de la misma... No, pero nena. eso es una manifestación de la ilusión. Entonces... La pero... ilusión es el fenómeno, uh -huh. contrario a la evasión, que es ilícito, que necesariamente no es ilícita. Sin no, embargo, porque es legal. Sí, sí, es legal, correcto, pero ¿qué pasa? Que adrede y es lo que tiene que abordar uh -huh. el pacto fiscal el legislador... Es reducir el esa ilusión sí. y reducir Exactamente. De Ese diferencia. es el propósito. Cualquier pacto fiscal que se discute en la República Dominicana tiene que considerar, tiene que fortalecer la ley de tal manera que disminuye en lo más mínimo la ilusión fiscal. Entonces, si eso no se hace, estimados televidentes y queridos amigos que conducen este programa, si Luis Abinader y el PRM... Y el sector empresarial de la República Dominicana no entiende que en esos términos es que tiene que generarse el espacio de discusión de la reforma o el pacto fiscal. Entonces pudiéramos estar en presencia de una coyuntura o de un escenario si no igual, pero muy parecido a lo que generó la injusticia fiscal que Iván Duque quiso introducir en la sociedad colombiana. Entonces... El político tiene que ser una persona despierta, en capacidad de verse en el espejo, en capacidad de aprender de lo que el espejo le devuelve. ¿Tú ves necesario la reforma en la República sí, Dominicana a pesar de la, de la crisis y la de, pandemia? Pero Señores, pero vengan la acá. La... Yo lo dije que sí. ¿Y tú sabes por qué? ¿Por qué Alianza País cree eso? Porque. Ahora, desde... no debió hacerlo el pasado No, noviembre. déjame decir por qué Alianza País cree. Alianza País cree que es impostegable porque de cada 100 pesos que genera la economía dominicana 74 casi 75 pesos están teniendo que ser destinados al paz. pago de la deuda externa. Y entonces, en un escenario de esa naturaleza, ninguna nación ni ninguna empresa pueden sobrevivir. Y entonces, ¿qué es lo que viene? La confrontación social, la ingobernabilidad, porque nadie se va a sentar en su casa a esperar que la muerte llegue a ella sin hacer nada. Así de sencillo. Pero está bien entonces que paguemos 3.5 millones de pesos a un asesor para que Milagro Germán no, sepa hablar. No, de ninguna manera. Porque no, entonces, tío, eh. no, de ninguna manera. No es verdad. Porque Ay, cuando nosotros planteamos en, entre esos. O, 6 puntos, o 546 millones no, no. de pesos para los sobre Míster. Óyeme, los sobresueldos. Oigan bien, señores ustedes saben lo que hacen la gente que trabaja en Hacienda ¿Eh? la gente de Hacienda tienen 14 sueldos ¿Eh? tienen dos sueldos los que trabajan en Hacienda tienen uno cada vez que Hacienda cumple año y tienen el sueldo 13 pero, Entonces, esa vaina. Pero eso, eso no, Ellos no son los que no, no, pero, llevan en su cuarto allá, ellos los reciben. Pero no de importa, es eso que el, la ley tiene que acabar con eso, Así señores. Es. Señores, agradecemos sí. al profesor por, Juan, saber, 14, Cabera, 16 años, es? por la, el chido, yo por la sí. participación en este programa y esta entrevista acerca de un tema que Madre, va a ser un tema de mucha actualidad en los próximos días en sí. la República Dominicana el tema de la reforma fiscal. Nosotros vamos a la pausa. Cuando regresemos hay más contenido. Gracias, Chino, por estar con nosotros.